Saludos a toda la banda aquí en Twitch, Saludo a toda la banda en YouTube Hoy mismo lo estoy haciendo aquí en Twitch y hoy mismo lo voy a subir a YouTube Yo dije que lo iba a subir aquí a YouTube el, el viernes, pero el, el sábado, perdón Pero pues no, el sábado es el juego, mañana ya es el juego Así que ahorita acabando de echármelo aquí en Twitch Este, <ríe> pues lo subo a YouTube, ¿no? Ahí para que lo vean o lo revean los que puedan conectarse hoy A ver si alguien llega, siempre llegan, espero que no me fallen Si no, pues de todo me lo va a echar Así que entremos al franchise <coughs> que no sé mi temporada ¿no? la, la semana pasada no me dejó jugar el, el último Que no sé qué bronca hay con la Con la liga, no sé qué pasó Entonces vamos a ver si ahorita ya me deja para Emparejarnos Y poder avanzar, no sé si me va a tocar El mismo oh. Attention, the request league Otra vez No está, no, hay error en la liga Otra vez aquí en el franchise de alguna u otra forma no me querían dejar ser campeones aquí en franchise, Miren, me, A ver, otra vez vamos a meternos, a ver si. a ver si ya reacciona, porque es una crueldad, iba yo muy bien, ya. Otra vez. Error. <coughs> no está. Eh, no Frank está disponible. Francuti ¿Qué onda Dice, mi Francuti? ¿Cómo estás? Primero que buena llegas. Buenas tardes, señor Pablito. Sa sa saludos, mi buen Francuti. Mira, no me deja entrar a mi, a mi franchise otra vez, ni modo. Eh, ya lo intenté dos veces, ni modo, así que vamos a entrarle directo, este... Pues vamos a simularlo como es, ¿no? Vamos a ponerle lluvia, vamos a ponerlo en San Francisco. Bueno, sirve, sirve que me deja jugar Dice, este con McCaffrey y compañía. No hace falta que diga que nos la deben estos mugrosos, ¿verdad? Pues mira, nos la deben de, de rencores pasados. Traigo mi gorra de México, traigo mi gorra de cuando vinieron a México. Este... Pero esta temporada no han podido con nosotros, ¿no? entonces vamos por la tercera Lilo, tenemos que ganarla, tenemos todas las condiciones para ganarlo, ahí está, miren, inclusive me lo pone entrando, vientos, va a ser en casa, vamos a poner el, el, el... ahí está, en All Madden. listo, vamos a ponerle clima lluvioso porque se vaticina que va a estar lluvioso a las 4.15, Caballero Cloudy, 30. Windy, Light rain. Sí, sí. Fly Rain ¿Qué onda, pablete como estas. ¿Qué onda, mi caballero? ¿Cómo estás acá ya? Saludando, a aquí anda el buen Francuti eh, Yo ando chido, hoy entregué el casco eh, Que ya se habían ganado de hace mucho Entonces, no me deja entrar a mi archivo de franchise Yo creo que tendría que hacerlo otra vez Si no manchen, ya no Ya es demasiado tarde para empezar otra vez Entonces me lo voy a aventar así <risa> Vamos a ver cómo nos va, ¿no? Yo ya estoy más que listo para mañana Mañana es el bueno, ahorita nomás vamos a sacar acá La tensión y la presión este, y tenemos que ganarlo Eso es un hecho Maltrecho y derecho Vamos a jugar contra los Seahawks Imaginando que es el divisional No sé si ya vieron que las H estarán pintadas de rojo Como hace muchos años Otra vez Shanahan las pinta de rojo Y eso es algo que me parece increíble Yo insisto, Shanahan está enamorado De esos Niners del 94 Geraldoch, 95 dice Salimos, mi Saludos Geraldoch, ¿Cómo estás hermano? 911, dice de verdad detesto a los hijos y disfrutaría tanto que los barran. Pues Alex, hermano, yo creo que hay muchas posibilidades dice. de hacerlo. Saludos familia Twitchera. ¿Cómo estás, mi Alex Cap? ¿Cómo estás? Yo creo que hay muchas posibilidades de barrerlos porque hombre por hombre, línea por Alex línea San Francisco es mucho mejor. Dice. Solo que no se confíen. Buena tarde a todos. frankuti 911. Y Alex saludando A toda la banda. Pero con una victoria de cualquier forma me conformo. Sí, mi hermano, esta es la importante. Mira, de nada van a servir las otras dos si no ganamos este, ¿no? Nos pasó el año pasado. Barrimos a los Rams en la temporada y nos ganaron el campeonato. Entonces, espero que también se haya aprendido de su error. Y no Antonio se piense que Sol. por haberles ganado esos dos juegos, vamos a ganar este. Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás? Bien, bienvenidos todos al Twitch ¡Al Twitch <coughs> Ya estamos aquí Francuti, Alex Cap Caballero 30 y Antonio va Dice A mí también me gustan mucho esos Nineers de los años 90. Mucha banda se Era. enamoró de esos niners Dice Bueno, se enamoró los niners Mañana los por 4, eso. Fans Costa Rica estaremos reunirnos para enviar todas las buenas vibras. Qué chido, hermano, qué chido. Los de allá en Costa Rica que se junten. Dice, ellos están esperanzados en que se caiga el cielo porque creen que de esa forma se emparejaría un poco el juego. Se emparejaría, pero no te explico. y ver las barras de los cascos de rojo. ¿A poco van a estar así rojas? No creo, sí, no, van grises. Yo no creo que la lluvia le favorezca a te explico por qué. Um, vamos a primero hacer las, los cambios, no, pero creo que ya no hay que sacar a nadie, ¿no? Bien. este Seattle juega mucho por aire y la lluvia dificulta el juego aéreo entonces yo honestamente no creo que vayan a ir eh, que esa vaya a ser su su fórmula <risa> Ya está Kevin Gibbons es yo, qu yo quiero de ver de a Kevin Gibbons ahí llegando al. Van van Niner Gang. Bam, bang, Niner Gang, cómo estás, mi queridísimo Fenrir? Vientos ya anda aquí la banda tuichera. Es un gusto saludarlos a todos. Me robaron el defensivo Alex del año Miro, a Bosa. Por ahí leí eso. ¡A No. Bien? ¿Cómo se veían Qué las bien. de Ropor en los años 90, ¿no? Ah, sí, se veían chidas. Tranquil, Pero no las sí, grises no están es chidas, es eh. Nos sí gustan. Que... Sí, de acuerdo, pero he visto en todos los grupos que esperan que eso pase Si para mí es lo único bueno que de verdad tiene ese equipo Tyler sí no, no llegó, no llegó bien te estaré pasando sí, fotos de la reunión para sí, mándenlas ahí al correo para, para la Faithful Mundial, qué chido que todos los que me mandan fotos, ahí están tormenta para el partido de mañana. va a ser complicado, no, ahí, ahí lo peligroso son las lesiones, no, cruz, cruz, cruz, cruz toco Pendidio madera pero las lesiones en la lluvia así, güey, creo que se lo dieron al Maike, está bien, así no sale más vara y el oso al igual que todos vamos por el Lombardi pues sí, Frankuti 911 Bien. Pero todavía no se anuncia el defensivo del año ya. Pues Yo hace rato leí algo así ¿no? De que ya se lo estaban dando A, a Mika Parsons, que Porque tuvo más votos 7. Y no sé qué dice sí, hace el juego buena con inacción En color gris Sí, el gris Está chido, me gusta el gris sí, me gusta Venga, va a ser la prueba de fuego Para el señor Brock Purdy o, o una de tantas pero yo confío en que el muchacho lo va a hacer bien. Inclusive creo que se le puede ganar a Seattle como se le ganó a Green Bay hace tres años, corriendo el balón, corriendo el balón. Sobre todo si el clima está feo para evitar errores. Ahí está McCaffrey bien, cinco yarditas, muy buenas. The first down run got five. Here's second and five. Francuti 911. Dice... Ah, está primer, Yo dice. acabo de leer el clip de Falcon llorando y diciendo desgraciadamente a la mayoría de las personas solo miran más estadísticas. Pero eso ya Estoy tiene tiempo que lo acuerda. posteo, ¿no? no, o sea, no fue apenas... No ustedes de entero miedo, guarden el fútbol. Venga, que sean los tochitas de George Chiro. Dice... dice digo, no. San Antonio de ¡Salud! ¡Salud! ¡Sí! ¿Por qué siempre me hacen eso? Malditos fumbos Ahora San Francisco Antonio pa' qué es sí. la primera A Carrero del en y Fumblea Francusi 911 Dice Eso es precisamente Lo que no puede pasar mañana sí. Exacto Eso es lo que hay que evitar y con el clima Así lluvioso. Ese es el problema, hermano. The first carry of the ball game for DJ está Ahí papá, está ahí al disparo disparo un 7 Me fue 9 Dice Que Pachuca van no Ya que viene, aquí a ya solo falta un día Ya solo falta un día hermano Y aquí estoy, entra la pared ¿Por qué fue un día? Dice Todo mundo espera que Per dice quebre Eso no va a pasar, el chico se le ve que es duro A más no poder Yo también pienso que es eso, yo pienso que tiene ganas De... Tiene ganas, así lo voy a dejar, tiene ganas el chao. Está ahí oh. Ay, me la cambió. <risa> van con tres, se van con tres. Ah, se la van a jugar. Like Perril-bajo Erlandson Dice Ese man dijo no que lo único que ya buscaba nada, Es bien, bien, la de oportunidad de f demostrar f Que va así desde la prepa Venga Perril Venga Perril, venga Ya vieron lo que hizo el de, el, de Georgia, ¿no? el de Georgia no Nos paramos en cuarta Ahí está Realista como la defensa. De aleveras. Ahí bien. Dándole oxígeno. No sé ustedes, pero a mí sí me traumó la legión del Zoom, Y ando nervioso para mañana. No, oh, pues Tras es que es, es inevitable estar nervioso, amigo. Es inevitable. Me dio risa cómo en Seattle lo querían chamaquear a Perdi. Y fue él, el que los hizo saltar en una jugada segundos antes del final de cuarto. Eso que tener el, el ruido de su lado, el ruido no sí, va a ser factor esta ocasión. Mañana todos con calzón rojo. Ah, casi. Mañana todos de rojo de todo. Esta primero y diez. Bien, McCaffrey, bien. Acabó el primer cuarto, nada para nadie. Ahí está Ahí está. Ratonellu dice. Un nuevo tiempo traumado, mis hermanos, sí. desde la derrota con los gigantes en la final de conferencia. Yo también, amigo. Es que hay muchas cosas que nos han traumado y ya mejor ni le rascamos. Apenas en esta semana salió un video, ¿no? En donde... Venían ahí un montón de momentos eh, que hasta me dan escalofríos. Y faltó ese fumble contra Hikan. Y bien, bien, bien. bien. La final de la Nacional contra Seattle. Este, etcétera, etcétera, etcétera, no Hace un año contra los Rams. Hace dos contra Jefes. Hace tres. Perdón. Caballero 30. Casi. Pase lo que pase, mañana nos vemos al terminar el partido Sí, acabando el partido, saben que la plática post-game Y es para celebrar que, que vamos a ganar hermanos, van a ver Fenrir-Bajo Erlandson Dice Para empezar los nomios en las apuestas Ahí está 1 es un buen También Dice Y bueno la derrota contra Seahawks fox en la final de conferencia Derrota en Super Bowl y el siguiente es Super Bowl, todavía no puedo ver repeticiones de esos partidos y miren que suelo mirar muchos partidos viejos y, Alex y es que Omar, son José muchos Santiago. momentos que nos han traumatizado yo también sentí escalofríos cuando vi el video de todas esas derrotas es que miren el factor que le puede ayudar hacia algo. es que ellos no tienen nada que perder, nada, o sea ellos ya hicieron su temporada, así se van que se van a su casa, nadie les va a reclamar nada porque se esperaba. San Francisco, en ese sentido, tiene toda la presión porque San Francisco perder ahí es un fracaso. Ahora rotundo. le tengo miedo a la lluvia y a Shanehan. Odio muchísimo a estos hijos. Ojalá les ganemos. Vamos a ganar, hermano. Yo tengo confianza, mi querido Mr. Cross, tú tranquilo. Solo que salgan eh, concentrados, no sobrados este etcétera, etcétera for está bien, se la lee Sabía que iba a correr por ahí <risa> Are <Arik> inconsistent <Armstrong. risa> ¡Ah! ¡Se le cayó! ¡Se le cayó! ¡La lluvia! Frankuti 911 Dice Yo sé que vamos a ganar mañana No les puedo decir qué fácil Pero sé que lo haremos Tenemos que ganar, Dice Mientras que Shane Khan no se consigue en pie y achique En los momentos clave, todo está bien eso, pues hay que no sea conservador. Que si va ganando el juego, siga masacrando y no dice aguantar marcadores y a jugar timorato, ¿no? A matar, Frankfurt a masacrar. 911. Dice. Ellos ni siquiera deberían haber pasado. Vieron como los ayudaron con todo. Fenrir-Bajo Erlandson. Dice. <coughs> sí, pero también Green Bay. Ni siquiera debían llegar. Eran leones y no ellos. Sí, eran Tras Leones pero, o, o Green Bay, ¿no? Dice, fue increíble ver cómo los favorecieron contra los Rams. Ese no lo vi, no lo vi, la neta no lo vi. Pero ganaron por un gol de campo, ¿no? Creo. Hasta casi rota la jugada de saqué 7. Bien, McCaffrey. Sí. Dice, saludos amigos Saludos mi querido Jims, ¿cómo estás? Fenrir bajo ah. Erlandson. Dice Pero como ver, dice Luis. el tablete, con quien sea Y como sea, fuera todos Que venimos encendidos Bueno amigo. los nervios Ahí están, ¿no? pero o Al sea, que nos pongan, contra el que sea Tenemos que rifarnos ¿Debemos ser campeones o qué? Sí. ¡Ah, que corte bien! Ya es, seguro que llueve mañana. ya es más que seguro, amigo. También el, el, el, el pasto lodoso va a dificultar mucho el, la tracción y puede haber ahí resbalones en el ataque terrestre, etcétera, etcétera. ¡Ay, no sé por qué tenía que llover! Frank Una 911 Dice una. De verdad deseo que los hagan arrepentirse De haber pasado a playoffs Ojalá ben mi tío, ojalá. Dice No puedo ni imaginar lo que se ha de sentir Estar ahí two, mañana Ese es de oro De acuerdo amigo Yo creo que Purdy es un chamaco que bien Purdy, corre, corre, corre, antes, saltes. bien, bien sí. espero las tacleadas de Ufanga puedan provocar un balón suelto Bien hasta ahí están cubriendo todo. Ufanga, pero que Ufanga no se nos aloque y no empiece a querer adivinar las jugadas porque ahí es donde chafea todo. Que sea disciplinado. No queremos que haga una jugada grande, nada más queremos que no nos la hagan. Frank 111. Oh, Dice ¿Vieron lo que dijo McCaffrey de Perdi? Estoy muy de acuerdo Eh, pues ha dicho muchas cosas Específicamente cuál, amigo Platícanos Ahí está Touchdown George Kittle Touchdown Yo lo que vi fue lo que dijo Fred Warner que que le, le, le sorprende que no estén hablando más de Greg Purdy con el temporadón que está dando, básicamente, palabras más palabras menos con lo que está haciendo dice. ya se dijo pero miedo pero miedo, ahí está, el primero mañana va a notar George Hill, van a ver Seattle no tiene buena defensa es de los peores rankeados contra las cerradas tiene lastimado a Jordan Brooks este, y George Kittle anda destapado con Purdy. Entonces, yo creo que mañana un touchdown tiene que ser de Kittle o ser el anzuelo para que otros aprovechen. Pero yo presiento que va a haber un touchdown de George Kittle. Espero que sí. Y esto va a ser un touchdown. Es en Sales, sobre la final. Los Seahawks van a tomar la orden ahora, largo en esta primera fase. Y con un poco más de una minutita remañada, pueden intentar poner algo juntos aquí para intentar caer en ese déficit alex bajo cap 7 Dice También Coesteli Dijo buenas cosas de pérdida <risa> <Frankucci risa> hasta, hasta Montana ha hablado bien Y si Jung ha hablado bien Dijo, <risa> él es como Garoppolo Pero para mí es como si hiciera todo lo que él hacía bien Pero ¿Sí? encima es más preciso Puede lanzar más largo y además es móvil Pero sin correr a lo tonto como Lance De acuerdo Ferdin Es un equilibrio entre ambas Dice, fuerzas creo eso y la carrera los van a acabar, de verdad espero que sí no cosas raras ni apuestas ni eso. Ah, se le cayó, se le cayó, se le cayó. Llegaba la presión. Oh, es el, crucer, ¿qué hace el llegó, no llegó? llegó? Y se salió 30 segundos. Ay no tenía, me fui en banda Dice, Ese chico desbloqueó la ofensiva Anotar más de 30 en todos los partidos En el desearle no anotaron más porque no quisieron Porque nos robaron un pick six ahí en el Desearle, No sé si se acuerdan Ese juego ya se pudo haber definido luego luego Y desecharon la manopla Último tiempo fuera de los hijos Ahí van por él Y lo falló, lo falló, lo falló Nos dejó un segundo, un segundito Vientos Vamos a intentar una Los goles de campo también van a ser un tema mañana con el clima. Eh. Les aviso. Estamos de. Eh. Puede ser que sea un partido de no tantos puntos. Vamos a estar que Robbie Gold ande fino. Fenrir guión bajo el lanzo. Dice. <tose> Van a intentar pegar como cardenales al inicio y van a intentar engaños de patada, no tienen ¿Sí? que perder y el carrón está loco. Estoy Hugo completamente de acuerdo con ese comentario amigo. Dice. que onda Pablo? Hugo de acá de Juárez. Saludos. ¿Cómo también, Hugo? Dice, con la lluvia de mañana El juego sea fundamental con Deedo Hugo oh, Montero, vientos Michelle, La lluvia de mañana del juego, sí, Va a ser por ahí, va a ser por ahí No nos podemos meter en broncas La neta sí. Dice Paguito, crece desarme el cuerpo De entrenadores o directivos Muchos tratando de pescar en la baile. Pues como ha sido desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ya le andan ahí haciendo ojitos a Adam Peters y le están haciendo ojitos a The Mercury Ryans Y año con año nos pasa lo mismo y Shanahan se las ingenia y trae gente y pone gente. Y pues sigue haciendo su árbol genealógico, ¿no? O sea, Shanahan con un anillo, Hubo 10 un cuento. Dice Mañana es una prueba más para Perdi De acuerdo Otra más Jeje Como si le hicieran falta más pruebas, ¿no? No <risa> Pero mañana es una más, tienes toda la razón F. Contreras 316 Dice todos dicen que la lluvia nos perjudica, pero la lluvia dejará a la ofensiva de las Gaviotas sin el show aéreo de Gen. Cazaputas 42-30, dice. Ya llegue tarde, Jajá. Es Contreras 316, dice. Hola Cazaputas ¿Qué mi Cazaputas Bajo Erlandson dice, y lo que esperamos pasa mañana Pablete, ya verás, por fin la escapada del MSG Low ojalá amigo, que, que McLaren se escapa en un regreso, andamos bien volados, eh. andamos bien alucinados pero puede ser creo que la razón por este play es tan sucesivo es no solo el bloqueo en el punto de ataque pero como si es la velocidad a la que toma la mano, ya está emocionado So he's not coming from a flat start like a running back often is. He's at a full run by the time he gets the football. Play action now, Purdy sliding out of the pocket. And he'll take this está, ahí está, ahí está. the scrimmage as he scrimmage. No hay bronca, no hay Give him a couple on the scramble, it's second down. I saw like what he did right there because he smartly wanted to avoid forcing anything downfield because nothing appeared to be open. Nice hard slide there to avoid the big hit and he gets a small gain on the play. From the 35 on second down. Hurry. Ahí está, qué pase. you peer tackle is going to be made at the Seahawks 43. 22 yards there, a first down. And now we get into the psychology of the whole thing, because a lot of teams with a two-score lead in the third quarter, they almost become defensive with their offense, just playing not to lose. I think with this team, you got to figure at this point, this is a great spot for them to go into attack mode, really try to put the hammer down and finish this one off. Nice to be in. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos, carnares! Ando yo mandando las jugadas, eh. Ando en modo Shanahan. Con McCaffrey es un parote en esta ofensiva, neta. ¿no? Ni siquiera han metido a Laia Mitchell. Fendid-bajo el lanzo. Dice ese es McCaffrey F este asterisco asterisco Cadenpix Sí gacho no queremos ya <ríe> ninguna con él. tenemos corre corre <ríe> falta su anotación de McCaffrey <ríe> ha sido mi caballito de batalla The afternoon, and I tell you, he seems to be getting stronger as the day goes along. I start touch take down. Take touchdown, <laughs> touchdown, down touchdown, Christian McCaffrey, fuck out them out <laughs> 21-0 bien y no hemos robado ni un balón, más que aparezca la defensa. Trevirio en bajo Erlandson, dice. Y no le importan las votaciones. El va a lo que va. Vamos todos por el six. Puesto six. De acuerdo, hermano, es que sí. Ser campeones es lo importante. Lo demás, nah. que si pro, Bowl, que si el pro, que sí. Si. vez por abajo. Con la lluvia no se pueden agarrar pases. Vamos, vamos por Gino. Ah, sí, me la querían aplicar, me la querían aplicar. Nada guión bajo Erlanson. Dice: Pase al guardia. Bien giro. Ah, sí. Eso tiene que haber sido castigo. Hemos no salido de la bolsa y no había receptores cerca. Es Contreras A Pasear, miles. papá. Dice: Pablo, has visto las gráficas y EPA de la temporada. Apestamos a Anillo. Apesta hermano, me cae que sí, o sea, este equipo... Miren, yo les he de decir que ni en 2019 me sentía tan seguro con el equipo. O sea, yo en 2019 decía, híjole, está cañón. o sea, tenía mis dudas bien cañonas. Este... El año pasado todavía más A pesar de que se cerró fuerte Yo decía, no está fácil Desde el de Green Bay yo me sudaba Lo sacamos, pero Ahorita siento que el equipo está Está, está, no, no puede estar En un mejor momento ¡Oh, bien! Joan Jennings! O Juan Jennings O como le digan, ahí está Esa me ¡Qué pase, amigo, ¡Ah, qué pase, qué toque! Fendir Gionda Jorgensen dice, si uno quiere ser campeón, hay que comportarse como tal, hay que soñar carnal. Así lo dijo el buen Walsh. Cuando quieras ser campeón, tienes que comportar como tal y así tiene que ser. ¿Quién Se resbaló, se resbaló. Ah. ¡Ahí está! Joaquín. A pesar de que se resbaló bien. ¡Johan Jennings! a Oye, MGM. Número Dice: Siento que van a usar a MC Close tercero como otra arma terrestre en combinación con The Evil. Yo creo que va a ser por ahí, pero las, los pases pantalla. está. ¡Haljuchek! Oh, ¡Sí! ¡Touchdown! F. contreras 316 dice si llueve mucho McClure puede ser clave sí puede ser <ríe> pero también los pateadores eh ahí dicen cargo tienen que ser contundente la ofensiva en zona roja no puede irse por goles de campo. <ríe> Está Osanga bien, papá. Acabó el tercer cuarto. Estamos ya a nada. Nos está viendo el canal 41. Ya no recuerdo si Gold sigue invicto en playoffs. Es así todavía. Invicto, perfecto. Yo creo que perfecto, ¿no? Creo que sí, sigue perfecto en playoffs. Metro 0 no <tose> si me equivoco y no me falla la memoria, Robbie Gold es letal en playoffs. Sí, hasta ahorita sí. Hasta ahorita sí. está <tose> <Hasta> el <floki. tose> hasta ahí <risa> segunda y tres Floki <risa> Floki saludos al Floki que ya termine mi barco ahí anda, ahí anda el Floki <risa> que ya termine el barco también los está saludando el Floki desde algún lugar de este, de este lugar de algún lugar de esta casa ahí anda el Floki Ladrando las historias imaginarios. Lucky. Ah. Puede ser. Eso también va a intentar mucho Gene Smith. Van a ver. Va a empezar a usar las patas. Van a intentar hacer todo lo que puedan. Oh. Oh, la soltó, la soltó. Muy volado. Te iban a agarrar en la maniobra. Si el bajo quiere conseguir un en este, que Dice, Nada, nada, nada. Sí, pero le hacen eso al fino y ya no se paran. El Lenor pega duro, como el de Ella. Y el Lenor supera pega Los duro. 40 y el Dice: <muchas> dice <muchas> Estos hijos, si no establecen el ataque terrestre, van a buscar trayectorias cortas o al centro con Metka Filaki. Lucky <muchas> sí. La fricó. La bajo, sí y van a estar buscando los duelos individuales en mi canal. Van a buscar los individuales de Lenoa contra ellos. Lenoa contra Metcalf. Chino, ah se le cayó. ¡Ese era touchdown! <tose> <tose> Y era touchdown lo dejaron with ¿eh? not able to punch it in and Fenrir bajo Hernandez picks la vez pasada el Moneguard controló bien al deca esperamos la misma dosis sí la más que en, en defensivas Cice. de zona ojalá carnal así sea ojalá que sí amigo ¿Eh? ¿Qué tal esa jugada? ¿Qué ¿Eh? bule? Esas tiene que sacar los Niners. ¿Saben algo de Aaron Banks? Por ahí leí ¿Sí? que Matcafrey tiene molestias en sus rodillas. No, pero sí va a estar este Aaron Banks. Sí va a estar Aaron Banks, ya dijeron. ¿Qué? Bien. puras jugadas, puras pases pantalla. hay que hubo le pausa de los dos minutos. Vamos por el 35, señores. Dice: Solo hay dos fuera, Hambre y Thomas garopollo Todos los demás juegan. Plantel sano, camaradas. Sí, hermano, de acuerdo. They go play action here, Purdy Wines up and lets it go for Samuel. I stop. Oh! Touchdown! And he will Samuel. La another touchdown. This thing is ugly. La doble, la regué ahí, feo. ¿eh? A una mano señores Está en la cámara empañada y toda la cosa Los estuve jalando Los estuve jalando con los pases pantalla Y de repente pum tómala It's Robbie Gold now to kick it away. And that'll carry over the back line of the end zone for a touchback. And Seattle now ready to march onto the field. Well, it's been a struggle so far for this offense, Charles. It's not only that they haven't been able to put the points up, but really stringing yards together has been a real issue for them in this one. I'm so glad you brought up the yardage because I was thinking to myself, pues acaba, no, ya ni van a hacer jugadas en serie ni nada. <risa> ¡Ay! Casi se llevó su captura posa. Mira, está el Purdy. Bien, Purdy. 4-0-9. Con Sabían que Purdy no fue <tose> seleccionado por Chanehan. Fue el equipo de Scouting quienes lo eligieron. Pues mira, qué bueno, la neta. Porque... ¡Ah! And he has a big gain the 40 being Esa defensa me la mandó a propósito, uh, uh, to the la máquina para que me set. hicieran ese pase. The... ¡Ahí está bien! <risa> <All> <risa> the ¡Oh, Toma hasta ahí, papá. sabe Wumack. 10 segundos, es la última jugada. Pro cero Ay, si sí la agarró. Lo sacamos, señores. 35-0 señores, es el pronóstico de Canal 49 para el juego de mañana 3 y media de la tarde, ahí tenemos que estar todos pegados A la televisión, al monitor, al celular, a lo que sea ah. Hasta estoy sudando yo, neta Bueno, ya veremos cómo nos va, Hernández el bajo el Dice Híjole, ojalá, ojalá Ahí estaremos sin parpadear siquiera. Sí, hermano, 209. Sí. Dice. ya yeah, que así sea. Chingonométrico. <risa> La palabra F de 316. Mr. Cross, chingonométrico. Dice. Mañana. Ya veremos y seguiremos el camino. Y esperar al rival, carnalista. Ahí está. Lo vieron en Canal 49, victoria de los Niners. Aplastante. no, no robamos balones, pero lo no hicimos bien para 35 a 0 señores. Eh, pues al ratito lo subo a YouTube ahí lo ven ahorita nomás lo edito todo lo subo a YouTube <ríe> y ahí lo vuelven a ver. Me despido carnales, porque hay un montón de cosas que hacer. Abrazo mi, mi contreras. Un abrazo Pablo Damus. Abrazo Carnalazo. 42.30 dice no me dan miedo los hijos son los chavos son los chavos ojalá ojalá no nos confiemos no nos confiemos dice <risa> <risa> Quest for six, bang Baniner Quest for Six Gank Go Niners Abrazo carnal. Gracias por haber estado aquí en Twitch, ahorita nos vamos a YouTube, ahí a transmitir. Mañana nos vemos en el juego. Bueno, mañana vemos el juego y acabando el juego. Por acá nos topamos en YouTube para la plática postgame Hasta la próxima, 15. mi Alex Cap. Hasta la próxima. El sábado se gana. Goniners. Goniners, nos vemos mañanita. Coniders, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Coniders.